¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis de Love Freak y bienvenidos a lo que será la última misión de, de esta, esta secuencia de, de historia de Battlefield 1 Es el llamado uh, Fronted at Fidel. creo porque es francés, no sé absolutamente nada de francés y lo siento si acabo de decir alguna maldición Pero, continuemos con esto Es... Sin duda, uno de los momentos más épicos que hemos tenido hasta ahora en Battlefield. Y no solamente por el hecho de que es la misión final, sino que será en el aire. Y solamente miren la belleza de este juego. Bien, es probablemente el juego más bello que he jugado hasta ahora. Y, ¡Oh! Eso vino directo hacia nosotros. ¡No! ¡Aléjate! porque es que siempre chocan? Repara. Repara. Y tú estás fuera. Lobos. Ok, fallé épicamente ese tiro. Esta sin duda es la misión más épica que hemos tenido. ¡Oh, fuck! Esto está muy lejos. Vamos por los... Ahí estás. Creo que solamente falta este. Por eso le llamo yo ser un gran piloto. Eso nos dará una buena historia que contar. hay problemas. Tienen bombarderos. Uh, esos suen mucho más grandes. Los bombarderos son el objetivo. Concéntrate en ellos. Tenemos tres a la vista, pero son muchos más. ¿Quieres? ¡Uh! Me encanta hacer esas vueltas Ven aquí grandote Chocarlos es el último recurso, pero realmente funciona. Sigamos avanzando por ellos. Otro más bajo. Hay uno más aquí. ¿Arriba? ¿Dónde estás? Ahí estás. Estoy bajo mucho fuego. Me preparo un poco. Usemos los misiles entonces. ¡Oh! no esperaba eso. El cielo simplemente está saturado de aviones en este momento. ¿Dónde estás? Ahí estás. buen momento para recargar buen momento para recargar que okay, no esperaba eso me encanta hacer esto que okay, no es tan difícil mantenerlo detrás ahí estás hay que ganar velocidad desde abajo que okay, hagamos esto desde abajo No aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí acerqué demasiado ese vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Esos son aliados, pero tú no lo eres. Hay que tras esos bombarderos, eso es simplemente épico. Viajar entre las nubes es increíble. Hay que alcanzar a esos dos. Ahí estás. El último, sí, tenemos problemas. Ay, no, oh, no, no, que no, una medalla Anteriores. que okay, tengo la mejor idea, volvemos por encima de ellos No creo que puedan disparar hacia arriba Ok, creí mal, creí mal, creí mal Me divertía tanto en un barfil hace mucho. ¡Oh, fuck! Aún no carga. Estos cazas realmente son muy molestos. Intentemos algo nuevo. Tenemos mucha mucha altura. Y esos casas me dejan en paz. Espero parar. Aquí vamos. ¡Oh! Fritz. Uh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Aterrizamos encima de ellos? Si voy a morir, moriré allá arriba. Tú y tu bocota, Blackburn. Quiero quedarme en el avión. ¿Estás bien? Ah. Uh. Ok, de haber, de haber servido esto no hubiera destruido tanto el maldito Zeppelin. ¿Puedo mirar hacia abajo? No puedo correr. Bueno, realmente no es que quiera correr a esta altura. ¿Dónde está? Desde todas es lo normal en Battlefield Algo me dice que me va a estar disparando... Uh. Ok, esto es malo, esto es malo, esto es malo Sigo sin tener armas <risa> ¿Qué es esta arma? ¿Hay otra? No. Nope. Dime que tienes un arma mejor. No. Nunca tendré que continuar. Esta cosa está cayendo a pedazos. Oh, fuck. Si supiera alemán. Okay, ya casi estamos ahí, ya casi estamos ahí. Tenía un arma, ¿dónde está? Esto está mucho mejor. Uh, las armas grandes. Oh, eso son. Vamos, <risa> Soy piloto, el alguien muy tipo se luchando por sí mismo. ¿Eso quieres? Oh, <ríe> ¡Destrocé la cabina! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate, Ok, uno menos, uno menos. Estoy rodeado de menos. ¡Au! Oh, que no esperaba eso. No creo que es momento para eso. ¿Por qué no puedo...? Ok, eso hago, eso hago, eso hago. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, oh no, no, no, no, no, no, no. ¿Cómo nos vamos a ir de aquí? Si el tipo levanta a mi No me digas que voy a caer en el río Es una caída de como 500 metros o más historia. Un hombre egoísta que no puedo que creer. para salvar a otro. Y al hacerlo descubrió que se había salvado a sí mismo. Sin embargo, las cosas se enredan en la guerra y es probable que escuchen otras versiones. Lo probable es que siga siendo un mentiroso. Y mató a su compañero. Que luego mintió, engañó y asesinó para cruzar medio frente occidental. Solo para escaparse de la corte marcial en el caos de un ataque aéreo. Wilson. Pero no escuche nada de eso. Lo que yo les dije es la verdad. No les hubiera contado si no fuera cierto. Ajá. Sí. Uh, consiguió un logro. Y bueno chicos, eso fue amigos en puestos altos. Eh, este es el nombre de la campaña. Uh, sin duda una de las... Campañas más épicas y divertidas que he jugado en un Battlefield. Que de hecho creo que nunca habían utilizado el hecho de, de tener movimiento libre en una campaña al 100% aérea. Creo que Battlefield 4 hizo algo parecido, pero no tenías control sobre el avión. Cosa que aquí agradezco muchísimo y es sumamente divertido. Además, que si tienes la versión en PC, obviamente, para sus. las gráficas que puedes generar en, en PC son increíbles. Posiblemente en el, el video que estoy tomando ahora No se pueda tomar con el 100% de las gráficas que, que yo tengo en mi PC Pero si tienen la posibilidad Deberían de jugarlo en PC Es realmente, realmente hermoso Y bueno chicos, yo los dejo aquí Esto fue el episodio final de Amigos en Puestos Altos Y yo los veo en la siguiente Soy Luis Love Freak Bye Bye